Gracias por ser parte de la Legión Autónoma. Ya son las 11:47 de la noche. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a toda la gente que me ve en Facebook, en YouTube. Buenas noches. Eh, no sé si vamos a poner TikTok. ¿Ponemos TikTok? Yo creo que sí, vamos a poner TikTok también. Vamos a poner a TikTok. Y vamos a iniciar esta transmisión. Un saludo para Miau, para Cuculcán. Ah, cabrón. Ok. Vemos aquí ya. Voy a limpiar esto. Para que demos inicio hoy a la. a octubre ya. La primera semana de octubre. El, el primer lunes de octubre, el mes del terror, y pues bueno, esperemos que tengamos historias aterradoras. Hoy, hoy se me antoja como para contar historias de miedo, sí. Sí se me antoja que, que ustedes también me llamen y me cuenten historias paranormales. Hoy me gustaría que esto fuera completamente paranormal. Eh, le mando un abrazo y un saludo a toda la gente que me acompañó esta noche en el programa Lo Inexplicable en History Channel, que... Uh, aunque salgo poquito tiempo eh, en realidad es así salen más compañeros y bueno, afortunadamente yo estoy en algunos capítulos gracias a Farfán 111 no, 1111 y solo una pregunta ¿les pagan? ¿en historia o solo los invitan? Como func ¿cómo funciona? bueno, qué bueno que preguntas Farfán 1111 eh, sí, la verdad es que nada más nos invitan. Por eso hay varias eh, personalidades del tema eh, hablando acerca de estos asuntos, pero son invitaciones. Y a mí más, a mí más de no me pagan, porque, bueno, cuando me hicieron, cuando el productor, bueno, más bien que el productor, el responsable de la programación de History, quien es el encargado de. Quien él es, en, él es encargado de completamente todo lo que aparece en History. Me, me dio esta. Eh, este título de embajador de History Channel. Este, se escucha muy bonito, pero en realidad significa como que como que me pongo la playera nada más no porque si no no hay paga no hay paga en esto de history y la verdad que cuando te invitan bueno yo no no pregunté así de oigan me ¿vale, van a pagar o cosas así no como es una televisora tan grande bueno un, una productora tan grande pues sabes que eh, la exposición que te pueden dar es grande y que, pues, eh, es, es bueno para ti. Entonces, no, no, no, no nos pagan. Cuando yo tenía mi serie en History, cuando hicieron los viajes de Oxlack, la primer serie web de History Channel que, que realizaron, fue conmigo y ahí sí me pagaban, ahí sí me pagaron. En la, en la serie web pero acá como soy eh, pues nada más de los invitados que, que opinan, que cuentan la historia etcétera, no, no nos pagan no nos pagan, farfan 1111, por si tenías dudas, no, supongo que si yo tuviera un canal o sea, un, un programa, perdón donde sí saldría todo el tiempo eh, sí, seguro pues claro que me deberían de pagar, ¿no? Gracias papá, gracias. Otra qué onda con la gorrita. La verdad que no me puedo peinar. Últimamente ya tengo menos cabello, entonces eh, ya no me puedo peinar. Y dije mejor me pongo una gorra que no no me gustan las gorras porque no me quedan, porque aparte de que no tengo cabello, eh, tengo una cabeza muy rara, como muy chiquita, entonces todas las gorras me quedan nadando y entonces me veo como que orejón. No sé, las gorras nunca, nunca me han, nunca me han ido bien. Entonces, por eso no me las pongo, pero, pues ya, ya que. Eh, saludos, Legión, Edi HM, un abrazo, gracias a Daniel G también, a María Jesús. Dice que se me mira bien ese look. Eh, pues mira, fíjate que ya no estoy como, ya no busco verme bien en realidad. No sé si eso sea bueno o sea malo. Pero la verdad ya no, ya no busco verme bien o coquetear. No sé, no sé si sea bueno o sea malo, pero ya no me dan ganas. Estoy como que muy este, centrado en, en los temas que manejo y las cosas que quiero hacer. Que bueno, les voy a preguntar, quiero, les voy a preguntar, les voy a contar. Este, estoy por escribir. Eh, Aparte de mi libro de criptozoología mexicana, otro libro, y tengo proyectos de otros libros, y quisiera viajar a lugares eh, para hacer mis propias investigaciones. Ahora que he estado leyendo tanto a diversos autores del tema de misterio desde los años 70 para acá, eh, tanto nacionales como extranjeros, eh, me doy cuenta que que los temas que abordaron la mayoría de esas épocas también lo abordaron y yo quería seguir abordándolos. De hecho, mi segundo libro que estoy escribiendo los voy a abordar, pero fue, es porque yo fui hasta los lugares. Es, eh, es una cuestión que investigué en México y en Perú. Entonces, pues tampoco no me voy a quedar con lo documentado y voy a sacar este libro que aunque ya otros grandes lo escribieron sobre eso no lo van a no lo hicieron desde la forma en que yo lo voy a, a tomar entonces pues quiero quiero seguir eh, eh, el camino que mi maestro Jiménez del Oso me, me mostró y quiero terminar para dar inicio terminar con el con los temas que ellos manejaron hasta entonces con un libro y después de ahí en adelante, crear los nuevos, los nuevos temas, los nuevos temas que quien quiera los puede abordar. Eh, de hecho, estoy pensando como a mi tercer libro, ponerle algo así como los nuevos misterios. Porque la verdad, libro que agarro, libro que, pues que ya no encuentro cosas diferentes, casi la mayoría de las cosas las he leído, las conozco. Entonces, me parece que al momento ya no hay investigadores como lo hubo en los 70s, en los 80s y en los 90s. Entonces, creo que todos han estado yéndose, incluso todos están yéndose a redes sociales y a veces, el, pues, este medio te gana el querer ser más un youtuber o más ser un, una personalidad de internet que... Alguien que, que brinda novedades. Entonces, pues yo estoy cambiando, por eso, es que, por eso es que me apoyan, por eso es que me apoyan. No soy alguien que esté haciendo videos y transmisiones solamente porque hay posibilidad de hacerlo y porque no quiera trabajar de otra cosa. No, me están ayudándome, me están apoyando porque voy a hacer una diferencia. Eso es lo que es mi, mi cometido y juntos lo podemos hacer, así que bueno, ya dando el sermón de, de buenas noches, le mando un saludo a Elena, que no se quería desvelar, pero bueno, aquí está Elena, le mando un abrazo, sabe que la quiero mucho, aunque sea tan, tan grosera, tan pelada, tan cochina, tan, tan horrible, eh, le mando un abrazote, eh, porque a pesar de que no quería desvelarse pues está aquí viendo la transmisión quiero que este octubre hablemos de temas paranormales hablemos de terror voy a estar de aquí al 16 más o menos a mitad de mes voy a estar aquí con ustedes transmitiendo y del 16 más bien del 17 al otro 17 de noviembre todo un mes no voy a estar como intermitente porque tengo mis eventos todo un mes, así que vamos a aprovechar estos días para comenzar a contar las historias de terror, las paranormales. Estamos en octubre, el mes que más me gusta y el que más le gusta a muchos por lo de Halloween, por lo de los monstruos, lo de terror, los ovnis y demás cosas, los eventos. Afortunadamente ya eh, se controló o ya no hay tantas reglas con respecto al tema de la pandemia. Y entonces, en diversos países latinoamericanos ya están abriendo las puertas a los eventos, así que nos podemos ver en los eventos, podemos salir, ya podemos, ya puedo ir a algunos lugares sin que me critiquen. Eh, tengo muchas, muchas ganas de hacer cosas nuevas, de, de mostrar nuevos lugares, nuevos casos, de documentar, de explorar, de fotografiar, de grabar, de entrevistar. Todo eso gracias a ustedes. Gracias gracias por su apoyo. Entonces, mientras como alguien me llama por teléfono, voy a revisar eh, lo que tengo en WhatsApp, le doy la bienvenida también a la gente de TikTok, un abrazo desde Guatemala, saludos desde Chiapas también, eh, dice, ¿por qué ya no grabaste con Matt Hunter? Eh, snake, -seando. snake Seando, lo voy a decir nuevamente como por centésima, centésima vez, eh, yo a ese señor Matt Hunter lo apoyé cuando no era nadie, le abrí las puertas de mi casa, le enseñé el tema de YouTube, lo contacté con la gente de YouTube para que tuviera su propio manager de YouTube, le ayudé a subir suscriptores para que lo aceptaran en YouTube, y le brindé mi amistad sin, sin, sin querer nada a cambio, porque, pues, ¿qué voy a querer a cambio? Pues, si él era el que no era un youtuber reconocido, no era nadie, estaba haciendo sus videos, a mí me gustó lo que hacía, y lo apoyé, entonces yo, ¿qué iba a esperar a cambio de él? Nada, nada, lo no hice de buena onda, y pues el señor, el señorito, cuando empezó a ganar fans, cuando empezó a sentir que tenía números, cuando empezó a sentir fama, simplemente me dejó de hablar, no me contestó más el teléfono, ¿por qué? ¿por qué? No lo supe hasta que después me escribieron que es porque yo había hecho un video de juguetes. Por eso, porque hice un video como los que hace él de juguetes. Entonces el señorito pensó que nadie más podía hacer videos de juguetes, sintió que le estaba copiando, que le iba a robar su fama, no sé, pero así de malagradecidas la gente. Entonces esa es tu respuesta, mi hermano. Por eso ese señor Matt Hunter este, no, no, no, le hablo, ya no salí con él a ningún, ningún video, ni mucho menos, entonces yo, al contrario, yo jamás le hice nada, al contrario, lo ayudé hasta que despegara como YouTube, así que, pues así, así pagan, así pagan, hola, a todos se están poniendo, te quiero mucho, yo también, gracias Oliver, un abrazote, vamos a, a checar que tenemos en el Fíjense que el chico del exorcismo que tuvimos el día viernes me mandó fotos, fotos del padre, yo no sé si de él también, pero me mandó fotos y me dice que ese era el padre que le hizo el exorcismo y que es de pues, la diócesis, se dice así, de Guadalajara, les voy a mostrar la, las fotografías porque esas ya no se las mostré ese día. ¿Recuerda el exorcismo que vivimos aquí en vivo? Bueno, vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos el WhatsApp. Y aquí tenemos las fotos. Dice, Padre Hermión Aranda de la Catedral de Guadalajara, contento por su tratamiento limpieza, lente y o Ok, me mandó estas fotografías. Es como una captura de pantalla de algún lugar. Pero este es el padre que hizo el exorcismo, según nuestro amigo. Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Gracias por la respuesta. De nada, mi hermano, de nada. Un abrazote. Saludos, el risito. Gracias, te doxearon. ¿Qué es doxearon? ¿Qué es doxear? Pues ahí está el padre. Yo lo veo ahí viejito. Yo lo veo viejito. Yo no sé si aguantaría un exorcismo. No sabemos. Dice María de Jesús, ese exorcismo me dio mucho miedo. El Padre Mión, eh, a ver, dice Padre Mión, el Padre Hermión, Hermión. Yo también dije, el Padre Mión, no manches, ya me trolearon, no, Hermión, el Padre Hermión. Dice, Oxlack, sea, que es miembro del partido de comunista chino, cállate, nadie se había dado cuenta, y ahí vienes tú, cállate, Claro, estoy con López Obrador, tuvimos una reunión el fin de semana y quedamos con que apoyaremos a Venezuela, haríamos un pacto con, con Colombia, estamos manejando también hay vínculos con Bolivia, y esperando que los rusos y Corea del Norte, pues cuando decidan, le, le brindemos el territorio, y por eso, por eso estoy saliendo con gorra comunista, pero tenías que venir a hablar es un mensaje subliminal no tenías que decir nada o sea, te voy a hacer un dibujo va, va, va va, Edie Glenn, mándame un, un dibujo por favor, me gustaría mucho de hecho voy a subir videos eh, voy a subir eh, publicaciones de los dibujos que me han hecho porque hoy encontré muchos más en mis discos duros en mis discos duros en mis discos duros se escucha feo, pero sí está bien dicho, mis discos duros eh, vamos a, a ver ya lo que tenemos aquí en el WhatsApp. Y, bueno, tenemos este mensaje que dice lo siguiente. Ah, uh, uh, no, este. Ah, ok, es de otra cosa. Aquí dice algo más. Ok. Aquí se eliminó el mensaje. Aquí alguien me mandó una carita rara. Aquí, vamos, si ¿sí se está viendo, sí. Dice... Tengo dos buenas historias, déjame contarlas. No soy de Paraguay, sí soy de Acapulco. <risa> es nuestro amigo que decíamos que era de Paraguay. Y, pues bueno, miren, si era de Acapulco y nada, es que no quiso decir nada. Aquí tenemos este. Eh, me gustaría que le hubieras preguntado qué piensa de la vibración negativa y positiva que emitimos. Ok, estos ya son mensajes eh, antiguos. Y tenemos aquí a Byron desde Ecuador. La sincronización del historial de chat está en progreso. Esto puede tomar tiempo. Byron, yo creo que me ha mandado muchas cosas que no he leído y pues está tardando. Aquí tenemos a alguien más que dice, yo miré a un animal con es, como ese, no me contestas, y era un ray con albino, mi pelo muy viejito. Bien, saludos desde Ohio. No entendí, lo voy a leer nuevamente. Dice este mensaje, yo miré a un animal como ese, no me contestas, y era un racón albino, sin pelo, muy viejito. Bien, saludos desde Ohio. Ah, ya le entendí un poquito. Era una rata desnuda, dice un, un mensaje aquí. Dice, yo soy John Piratón. Vamos a ver qué nos mandó. Ah, aquí está John Piratón que nos mandó el pez. ¿Recuerdan la historia que nos contó este John Piratón? Dice, mira, Ox, una carpa con rostro humanoide que tenía el, el rostro como este extraterrestre, ¿lo recuerdan? Pues bueno, son, son mensajitos que me habían mandado. Aquí tenemos videos que dicen lo siguiente. Hola, Oxlack, mi nombre es Alex. Esto nos pasó el 13 de septiembre en Santa Cruz, Bolivia. Era una tarde normal como cualquier otra. Yo estaba en mi casa con mi madre cenando, a que, esperando a que regresara mi hermano de su colegio. De su colegio. Eran las 6 de la tarde cuando mi madre salió un rato a dejar unos platos. Cuando ella se sorprende y me llama diciendo hay algo en el cielo, yo salgo de mi cuarto y veo que hay unas esferas como de fuego, después aparecen otros tres de inmediato saqué mi celular para ver si podía grabar, donde al parecer uno de ellos cae o baja cerca de las casas, cerca de las casas, vamos a ver estas evidencias que nos llegan desde Santa Cruz, Bolivia y al parecer o son brujas o son ovnis, vamos a verlos hay dos, no, se están moviendo esto, ¿no? Dos luces. Ok, es un videito de 15 segundos. Ustedes alcanzan a ver solo un puntito ahí. Vamos a ver el siguiente video. Ok, dura un segundo ese video y vamos a ver el siguiente. Oye, oye, ese está raro, ¿eh? Oye, ese sí me gustó. Oye, ese está bueno. Este sí parece... Esto sí es algo raro. ¡Wow! Me gustaría eh, agrandar esta parte porque este sí no es como las lucecitas que vemos. Hay una luz, de eso se desprenden dos y una empieza a caer y las dos que estaban... Se desaparecen vamos a volverlo a ver. Está bueno este video. Vean cómo se desprenden dos luces. Una empieza a caer, deja otra luz en el camino. Las dos de arriba desaparecen. Y después la que va cayendo... Termina por caer en las casas. Está, está interesante, este me gustó. Gracias a Leticia y Le mando un abrazote a Leticia nos vemos en Puebla, eh, recuerda 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, nos vemos en Puebla, Leticia gracias, ahí te veo está bueno, dice que son globos, dice Niger Mott. Eh, vamos a ver nuevamente aquí tenemos el, el siguiente video termina de caer la luz en la casa y la otra que queda Está bueno, sí me gustó este, este video. Este lo, lo voy a, a guardar en mis archivos importantes. Porque sí está raro. Sí me gustó. Sí me gustó. Eh, también estoy pensando que eh, gente que tenga evidencias paranormales, ya sean fotografías, sean videos, sean historias, mándemelas al WhatsApp o mándemelas a mi correo mándenmelas a mi Facebook, mándemelas donde puedan, porque eh, hablando de esto, de que quiero hacer un libro de los nuevos misterios, quiero documentar todas estas cosas, quiero que estos nuevos misterios estén dentro de un libro para darle seguimiento al tema y no sigamos con las cosas que ya vimos muchas veces. Y es que es lo que hace falta, investigadores que encuentren, busquen, documenten nuevos misterios. A mí me parece muy extraño que Jaime Maussan, por ejemplo, no tenga un libro. Yo no sé si estoy en lo incorrecto, tenía una revista, Tercer Milenio, pero no ha escrito un libro. Y eso me extraña muchísimo. Jaime Maussan ha recibido videos increíbles, insólitos, insólitos. Todo el material OVNI le llega a Jaime Maussan. Y no sé por qué no hay un libro de Jaime Maussan. Hola, Oxlack pregunta. ¿Tú crees en los extraterrestres y en los fantasmas? Sí, sí, GNSK, Sí creo en los fantasmas. Y sí creo también en los extraterrestres, sí. Dice Oxlack, un tema para otra ocasión. La cuadra de los tallos. Fíjate que también, eh, o sea, si yo tuviera el dinero suficiente... Iría a Ecuador. Hay misterios en Ecuador que me interesan mucho y que tienen que ver también con Cueva de los Tallos. Pero al entrar de la Cueva de los Tallos sé que ya no voy a encontrar nada, aunque sí me gustaría entrar a la Cueva de los Tallos. Neil Armstrong entró a la Cueva de los Tallos. Después de que Neil Armstrong pisa la luna, va a una expedición a la selva en Ecuador y entra al centro de la Tierra, por decirlo de esa forma a la Cueva de los Tallos. Junto con otros investigadores y el ejército, donde se dice sacaron evidencia de una civilización muy antigua, antediluviana, y que esta civilización había dejado bibliotecas, por decirlo así, una biblioteca de oro, eh, donde detallaban cosas, y en estas cosas detallaban muchas cosas de otras civilizaciones del planeta. Que no entran las llamadas, dicen, ah, ¿no entran las llamadas? Sí, mm. ¿por qué será que no entran las llamadas? O sea, el Whatsapp, a ver, márcame, Andrea, márcame el Whatsapp, por favor. O yo me marco el Whatsapp, ¿verdad? Pues sí. Vamos a marcarme al WhatsApp, ¿cómo me llamo? Oxlack, ¿y cómo estoy? Como Oxlack es programa, ok Te voy a marcar el WhatsApp eh, llamada Si entra las llamada si entra las llamadas, yo me estoy llamando ¿Me contesto? A ver qué me digo Y si me contesto y a ver qué me digo Eso estaría interesante Bueno ya vi que sí entran las llamadas, así que no, no anden mintiendo de que no entran las llamadas. Entonces, de esa cueva de los tallos, eh, estas eh, láminas de oro y muchos otros rastros de una civilización que se cree, se refugió ahí cuando hubo un cataclismo que, de, que terminó con los dinosaurios. Los nativos... Eh, le llevaban a un, un sacerdote, el, eh, el padre, híjole, se me fue el nombre ahorita, le llevaban estas piezas y él, el padre comenzó a guardarlas, estas láminas de oro con, con ilustraciones o dibujos de animales diferentes, de pirámides, de símbolos, el padre Crespi, gracias, gracias, el padre Crespi y también algunos artefactos, armas, eh, objetos de, de piedra y demás y lo estaba guardando el padre Crespi, pero curiosamente el ejército llegó a la Cueva a la de los Tallos junto con Neil Armstrong y dicen que sacaron cajas de cosas, llenaron cajas de madera y la sacaron, y se las llevaron a Inglaterra, las pusieron en un avión y la y las llevaron a Inglaterra, porque Inglaterra al parecer fue quien, eh, pues sí, quien participó económicamente en la exploración de esa cueva y en el rescate de esos tesoros, y el, el gobierno boliviano, eh, digo ecuatoriano, le, le dio la autorización a los ingleses para que fueran a explorar esa cueva, y que todas las cosas que, que sacaron de la cueva de los tallos las subieron a un avión y se las llevaron a Inglaterra vaciaron la cueva de los tallos y esa historia de una civilización perdida en la selva y bajo tierra ahora se desconoce ahora lo que tenía el padre Crespi lo tenía también en una en una construcción en una en una vivienda y quemaron ese lugar. Así que todos los objetos de madera, eh, metálicos, de piedra, todo, todo, todo, todo, al parecer lo destruyeron eh, cuando quemaron este lugar donde el padre Crespi había guardado todo lo que los indígenas le habían llevado. Eh, parte de esas, esas historias las podemos encontrar que están medio rebuscadas porque eh, no se sabe si en realidad, por ejemplo, Von Daniken bajó, estuvo en el sitio, Quien, Von Daniken en algunos libros, yo creo que tengo por aquí algunos libros de Von Daniken, en el Oro de los Dioses, habla sobre este, sobre este viaje hacia la Cueva de los tallos. déjame ver dónde está aquí el Oro de los Dioses, qué raro, cuando busco mis cosas, no están, y cuando no las busco, de la suera. bueno, el oro de los dioses, a lo mejor lo moví de aquí, no sé, bueno, eh, así que sería muy interesante a mí, me encantaría ir a Ecuador y poder buscar lo que quede del padre Crespi, eh, buscar lo que quede dentro de la cueva de los tallos, buscar de lo que quede en los eh, en esta comunidad de los Aymaras, me parece. No, no son Aymaras. Mm, no recuerdo también cómo se llaman estos chipchas. También tampoco son chipchas. Bueno. Y no solo eso, sino que hay otro misterio de Ecuador, otro misterio que no hay nada en Internet, nada de ese misterio. De hecho, incluso... Hoy hablé y estuve preguntando con otros investigadores en España, en México. Ya me estoy moviendo, ya estoy haciendo cosas de periodista, como quizá a ustedes les guste. A mí me encanta, ya estoy haciendo la labor periodística. Y nadie me da razón del misterio que estoy buscando. Tengo fotografías y no sé si alguien más tenga esas fotografías. Son archivos que yo recopilé desde hace mucho, desde que inició el, el, el internet, sé más o menos de qué regiones del mundo, eh, pero nadie, nadie, nadie sabe dónde están, ni qué son, ni de dónde son, no les puedo, eh, no les puedo decir qué son, ni mostrar las fotografías, porque es parte de mi, de mi libro, de hecho, estoy esperando solamente luz sobre ese misterio, para que mi libro esté completo eh, en la mente, ¿no? Ya está escrito en mi mente, ya tengo los episodios, solamente me falta ese, que sería algo que nadie ha escrito y que nadie ha visto. Así que ahí tengo algo importantísimo para este segundo libro que escribiré después de la criptozoología mexicana, la cual también tengo mucho avanzado, mucho. También me estoy... Eh, Estoy llamando a investigadores para que me ayuden si tienen casos criptozoológicos en México. Si he encontrado, tengo la fortuna de que todos me han brindado su ayuda, su apoyo. Entonces también el libro de criptozoología se va a llamar el gran libro de la criptozoología mexicana, con todas las letras de la palabra, porque no habrá, no hay libro igual, no hay y no habrá libro igual. Toda la documentación de animales criptozoológicos en México, folclóric, folclóricos, eh, eh, míticos, o de leyenda, eh, los, los he separado, los he organizado, y los he buscado desde que empecé en YouTube. Así que 14 años me han llevado ya... Eh, haber tenido la documentación para empezar ese libro, de gran libro de la criptozoología mexicana, y después el otro libro que, que se me cuestan las habas por, por ya escribirlos. Olga, ¿te reconcilias con Maussan? Eh, dice Clips Momonga. Sí, en noviembre, en noviembre lo voy a ver en Tecate, para la gente que es de Tecate, que es de Baja California, los invito a que vayan al evento de ufología, va a estar Jaime Maussan, se le va a hacer una... se va a poner una calle en su nombre, en Tecate, Baja California, se le va a hacer un homenaje. Entonces, pues, estaré ahí con, con ellos, seguramente estaré ahí también con Jaime Maussan. Si tengo la oportunidad, le voy a pedir que, que me regale una entrevista. Y ya la última vez que nos vimos, salimos bien. Entonces, en esta última ocasión, en esta que espero que se dé y que todo salga bien. Voy a hablar también con, con Jaime Maussan y, y sí, reconciliar, ¿no? De que no somos amigos, pero tampoco que seamos enemigos, ¿no? No busco eso. Ozlac dicen que la Llorona era una diosa indígena, dice Clips Momonga. Clips Momonga, tengo un video en mi eh, canal de YouTube donde hablo sobre la verdadera leyenda de la Llorona, y no, no era una diosa indígena, era un fenómeno, era un fantasma. La Llorona nació siendo un fantasma, no una leyenda, no una diosa, no nada de eso. Nació como fantasma en las calles de la gran Tenochtitlán y fue uno de los presagios funestos eh, que auguraba la caída del gran imperio azteca. Entonces, la Llorona nació en las calles de Tenochtitlán por las noches y gritaba, ¿a dónde llevaré a mis hijos? ¿A dónde los esconderé? Eran los gritos de esa mujer que por las noches salía llorando y gritando eh, y que estaba augurando la caída de la gran Tenochtitlán. Así que la llorona no, no era diosa indígena, nació como un fantasma, un fantasma prehispánico que hasta la fecha lo, lo conocemos solamente que cuando llegaron los españoles y mezclaron la leyenda que tienen sobre estas mujeres eh, que se aparecen los fantasmas en europa la relacionaron la juntaron con la historia de la llorona la mexicana y entonces se nació esta nueva historia donde se cree que la llorona llora porque mató a sus hijos que uno lo ahorcó, a uno lo ahogó, y otro lo acuchilló, entonces que mató a tres hijos y que por eso su castigo era penar eh, hasta encontrar a sus hijos y que los busca, por eso dice, ¡ay, mis hijos! Pero no, la verdad, la verdad, es que esa es una transculturización de entre fantasma o aparición europea y la leyenda de la llorona prehispánica, así que sí decía a dónde llevaré a mis hijos, a dónde los esconderé, se refería a la raza mexica, esa es la historia de la llorona por si alguien no se lo sabía, voy a revisar, ¿A ¿Usted ¿te enteraste que descubrieron un océano debajo de estos océanos? Eh, mira por algunas sustancias bajo el agua se puede ver un río por ejemplo hay ríos bajo lagunas hay ríos bajo cenotes si tú entras como buzo y caminas por el piso de, de la laguna Puedes ver que corre un río de diferente color. Entonces, si tú te refieres como a un mar debajo de los mares, este, puede ser que sí exista por algunos, uh, por algunas sustancias que, que se divida, que se divida un mar o, una, o aguas de otras aguas. Sí se puede. Pero hasta el momento... Eh, como ustedes saben, no se ha llegado al fondo, al fondo de las profundidades, ¿no? Se ha llegado a kilómetros hacia abajo, pero no hemos llegado a las profundidades marinas. No ha pasado eso. Algo que estaba platicando con Andrea en la semana, es que dentro de estos misterios que yo quiero eh, registrar, que quiero documentar, y que no los haya encontrado en ningún otro libro de estos clásicos del misterio, es una isla en el Océano Pacífico, no en el Océano Índico, una isla en el Océano Índico. En esa isla hay una pirámide, pero una pirámide como las mexicanas, un basamento piramidal. Entonces, a mí me impactó ver esa, eso, de hecho no lo van a encontrar por ahí en ningún lado, son cosas de estas que, que yo encuentro, que busco y que salen de diferentes partes, una pirámide en una isla en el Océano Índico, es, además yo no, la verdad creo que ni sé dónde queda el Océano Índico, o sea no me, no me ubico, el chiste es que de estar bien lejos, pero hoy tiene un basamento piramidal hasta en la cima de la montaña, y que es iguales a las, a las pirámides de mexicanas, basamentos, piramidales. No, no parece peruano, no parece eh, eh, egipcio, parecen mexicanas. Entonces, qué rareza. Y no solamente eso, sobre la cima de una montaña hay una, una piedra gigante sostenida, Está la montaña así y una piedra gigante ahí. Si ustedes van por el, por el mar y ven la isla, verán que en la cima de la montaña hay una piedra redonda ahí arriba. Andrea, ¿tienes la foto que me la mandes al WhatsApp, por favor, del programa? Y les muestro la foto para que la gente las vea. ¿Son las pirámides de las Islas Mauricio? Exactamente, dice Jordi, exactamente. Las pirámides de las, de las Islas Mauricio. Esto, esto está increíble. Me encanta. Y no solamente esos misterios, hay, existen muchos otros, muchos otros que, que no los conocemos porque no hay videos en YouTube, porque no hay fotografías o información en nuestro idioma en Internet, porque eh, los libros tampoco hablan de esos lugares, al menos los libros de nuestro idioma no hablan de esos lugares. Son muy regionales. Estas, estas son las cosas in, increíbles del mundo, que hay cosas tan interesantes, pero que no salen del lugar, lo conocen en la región y nada más. Revisando, porque he estado revisando mis discos duros, encontré una, un mensaje de uno de ustedes, ojalá si estás viendo este, esta transmisión, te contactes conmigo, porque escribió, me mandó un mensaje y me escribió, que en el pueblo donde vive su abuelita hay una montaña y que en esa montaña hay una cueva tapada y me mandó una foto de cómo se ve la cueva tapada y está tapada como con varias piedras se ve que está tapada pero aquí lo extraño y lo más raro es que no hay por dónde subir es completamente lisa las paredes Está en una barranca, está lisa y está muy alto. Entonces, pues nadie puede subir. Y es como una cueva que la taparon, la, la sellaron con, con piedras. Y nadie puede subir. Se necesitaría, pues, un equipo profesional y no sé cuántos metros de cuerda y no sé cuánto equipo se necesitaría para poder llegar ahí y empezar a quitar piedras de la pared para ver qué hay dentro de ese agujero. Y por lo que se ve, la gente sabe que está esa, esa cueva ahí tapada, a la, en la orilla de un cerro, pero pues ¿quién va a subirse? Nadie se sube. Entonces imagínense qué habrá en ese cerro, escondido en esa en ese algo que taparon. Vamos, aquí ya nos mandó Andrea la foto. Eh, vamos a verlo. Este de ovnis me, me encantó, este video de ovnis sí me gustó. Aquí cómo lo voy a poner. Aquí voy a ponerle algo, ajá. Yo mañana va a estar eh, Rafael Oseguera un amigo de Sonora, investigador de fenómenos paranormales, y Rafael Oceguera eh, me ha permitido documentos, él ha investigado desde los años 90, me parece, documentos sobre críptidos mexicanos, que gente vio criaturas extrañas. Entonces, eh, mañana va a estar con nosotros y nos va a hablar de ese y de muchos otros casos que él ha recopilado desde hace años en la región de Sonora, así que va a ser muy interesante mañana recibir a Rafael Ceguera. Eh, mi hermano tenía un blog llamado Enigmas 900 y eh, ha tenido grande y larga trayectoria. Eh, lamentablemente es no lamentablemente no no todos lo conocen y así así muchas personas que tienen documentos información que son muy buenos investigadores, se pierden porque no hay exposición, no, no tuvieron la fortuna de, de entrar a internet y que la gente los reconociera. Ahora quien no, es, quien no está dentro de internet simplemente no está. Entonces ese es un gran problema para la gente que se quedó rezagada cuando surgió el internet. No estoy diciendo que mi amigo se haya quedado rezagado, sino que eh, eh, su blog le fue retirado y ya no pudo seguir creando contenido entonces eh, mañana lo vamos a tener aquí, yo creo que nos va a parecer increíble porque tiene muy buenas historias de tantos años de investigación, Rafael Oseguera mañana enigma900 aunque ya no exista su página aquí lo vamos a tener y nos va a platicar cosas buenísimas, aquí vamos a ver estas, o sea, es las pirámides de la isla Mauricio de lo que les platicaba vean esa piedra ahí en la punta de, de la cima de esa montaña si ¿sí lo están viendo sí, ahí está vean ustedes van por el mar van acaban de, de caer en esa isla y vean lo que hay en la punta quién demonios puso una piedra gigante balanceándose ahí erosión Voló de un volcán y quedó puesta ahí sobre esa sobre esa montaña. Dice Matías Contreras: invita a Stan Terror. A Están Terror. Mi hermano Matías, ya te, te, te lo perdiste. Ya están, ya estuvo con nosotros. Ya estuvo aquí, mi hermano. ¿Dónde estabas cuando sucedió eso? Eh, Fui yo, dice Alexa. Vamos a ver más fotografías. ¿Este dispositivo no es compatible con las fotos personales? ¿Escucharon ¿La Alexa? Gente, mi wishlist, por favor. Andrea, ¿puedes poner el, mi, mi link de la wishlist? O gente que me apoya, que pongan la wishlist en, en los comentarios. Ahí tengo varias cosas que me hacen falta de equipo, que si ustedes tienen la amabilidad y quieren ayudarme, pueden ayudarme con equipo y con cosas en mi wishlist, hasta calzones, hasta calzones hay. Pero una de esas cosas es otra Alexa, porque la Alexa que tengo está endemoniada, la acaban de escuchar que hablo sola, está endemoniada, cuando yo le hablo no me contesta, y cuando nadie le habla, habla sola, y eso ya me dio miedo, así que voy a cambiar la Alexa embrujada por una nueva. En serio, si hay calzones, ¿eh? Quien quiera, quien quiera regalarme los calzones que puse ahí en mi wish list, me los puede comprar, se me, me llegan a mi casa y yo los voy a usar y pueden decir en cualquier lado, yo fui, yo le compro los calzones a Oxlack. Trae calzones que yo le compré. Ahí cuando esté en History Channel recibiendo premios y todo, galardones, que diga, yo a ese muchacho le compré calzones. Así, para... Solo lo hice para que ustedes se den ese, ese gusto, ese gusto de decirlo. Así que ahí ustedes verán. Vamos a ver las fotografías. Aquí está la pirámide del basamento. Miren eso, miren esa piedra ahí en la punta. Eso, eso está increíble. Está increíble esa piedra ahí. Oxlack, te dejarás la, la barba de Fidel. En mi wishlist también tengo un rastrillo el electrónico. Si alguien me quiere ayudar con ese rastrillo, que digan: Oxlack trae la piel de bebé porque yo le compré el rastrillo. Porque vean, ustedes no me ven, pero tengo unos pelos ahí salidos bien feos por todos lados. Dice: El cerro de esa piedra me cae en la pura punta. El padre exorcizador. <risa> Ok, vamos a ver las fotos, las, las fotos, vamos a terminar de ver esto. Está increíble, a mí me pareció increíble estas, este misterio en la isla Mauricio. Y vean las pirámides, vean las pirámides, incluso esta, vean cómo tiene la misma forma de los basamentos piramidales en México. También el mismo estilo de construcción las piedras que estamos viendo, con las que están construidas estas pirámides, eh, son muy distintas a las que encontremos en Perú, por ejemplo, que en Perú parece, y hay un misterio de la creación de Saquamán, por ejemplo, en donde se cree que los antiguos incas tenían una receta a base de plantas para emblandecer las piedras. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Y es que si van a Sacsayhuaman, si van a... A, este, a Machu Picchu no, no tiene esas características. A Cusco, si van a Cusco, y a algunos otros lados de, de Perú, notarán que las piedras parecen que las hicieron primero como plastilina y después las unieron. Aquí en las piedras que estamos viendo son, son piedras eh, toscas solamente están colocadas unas sobre otras en escalinata, es una, es un basamento piramidal, y como estamos viendo, son tres, al parecer. Voy a eliminar, a bloquear a este usuario que, ¿quién sabe por qué entra este usuario? Y pone cosas como, como de un link porno o algo así, no sé, ya lo bloqueé tantas veces y sigue apareciendo. Vean esa maravilla en las Islas Mauricio, ¿qué tienen que hacer esas construcciones o esos basamentos piramidales en una isla en el océano índico, muy similares a las mexicanas, bueno, a las de centro de México, porque está, por ejemplo, ahí Elena que dice, yo soy de Monterrey, y en Monterrey no nos identificamos con los, con los indígenas en las pirámides, entonces, a las pirámides del, norte, del centro y del sur de México, sin contar a, a los del norte de, de México, son muy similares, ¿qué hacen ahí? ¿qué será? ¿será que tenemos un vínculo con las Islas Mauricio? Hola, ya deja, te en las páginas, aparecen? dice, no, creo que no, eso se aparece ahí solito en el WhatsApp, en el chat, mi historia son para el grupo de WhatsApp, es contenido exclusivo, no me levantes falsos, la gente te va a creer, dice Elena, Elena, cuando yo la conocí, ya les platiqué que, que, que fuimos a cenar y eso, pues hizo un drama, un drama, como no tienen idea, porque vio una cucaracha caminando por ahí, no en el restaurante, no, no, en la calle, en la calle por ahí, pasó una cucaracha y uy, uy no, no hombre, no, Así que imagínense si, si no es así Elena. O sea, ya les dije que esa, ese, cuando conocí a Elena, ¿no? fue una de las experiencias más feas que tuve en la vida. <risa> Pobre Elena. Siempre la molesto con eso. Pero es que sí se pasó. Yo no sé si sea así Elena, pero yo creo que sí a cualquiera le, le molestaría, porque a Elena todo le molestaba. Que si el agua, que si que si el mesero se tardó, que si el lugar donde íbamos a comer, que si hay que caminar, que si la cucaracha ya pasó, que si hace frío, que si hace calor, que... No les recomiendo salir con Elena. Es buena onda en el chat. Pero si la conocieran y salen... No, no, no, no. Se van a llevar una experiencia... Vamos a ver aquí más pirámides. Ahí están los basamentos piramidales. También una cosa es que noto aquí, por ejemplo, que no se notan, ay perdón. Estas pirámides no se notan <coughs> como tan antiguas o más bien están como muy limpias. Entonces no sé si alguien las haya limpiado, si haya como quien quién administra el gobierno, quién administra esa isla que haya mandado limpiar, no sé si haya tours para ver estas pirámides, no sé si haya tours para subirte a, a las montañas en las Islas Mauricio, no sé, pero a mí este misterio me gusta, como para poder ir, me gustaría ir, así que échenme superchats, ayúdenme con superchats, y navego, navego por meses en el Océano Índico para llegar a las Islas Mauricio, y a ver, ¿Qué sucede? Contrataron el mismo arquitecto. Ah, mira, si yo fuera Fondan y Ken, diría que Que fueron los mismos extraterrestres. Vean ahí, está, ¿cómo está esa piedra? Vean. Esa piedra no está como puesta. Es como toda una piedra gigante ahí, no sé. Contesta, contesta ¿qué? No. Quiero contestar, pero nadie me llama por teléfono. A ver, Lizeth, márcame otra vez, porque pues yo estoy esperando a que alguien me llame. Y no te estés haciendo que estás llamando porque no es cierto. Esa piedra se ve piedrosa. Vamos a ver otra fotografía. Y bueno, esas son las fotos de esa eh, isla, Mauricio. Dice, Oslan, ¿conoces a la maestra Azenet? Llámale para que me mande un beso no, no conozco a la maestra Cenet, no, Oslan pone el lamento del ángel, porfa, mándame un saludo, mándale un saludo a Dalia Goretti, a Dalia Goretti sí la conozco, ¿quieres que le mande un saludo de tu parte? Bueno, o sea, de ti, no de tu parte, de ti, ¿quieres que a Dalia Goretti? No sé si de hoy está en la transmisión, Dalia, Dalia, ¿estás ahí? Porque alguien te quiere mandar un saludo de su parte, si está Dalia Goretti por ahí, díganle que alguien la busca eh, para mandarle un saludo de su parte. Ok, no, no está Dalia Goretti, no está mi hermano, no está, hoy no estuvo Dalia Goretti. Aquí alguien nos mandó un mensaje, es eh, este John Piratón, pero no nos, el link no lo puedo, no le puedo dar clic. Ah, a ver, John Piratón mandó algo, yo creo que es como mapa, ¿no? ¿Pero un mapa de las Islas Mauricio? ¿Quiere ver dónde están las Islas Mauricio? Vamos a ver Vamos a ver dónde están las Islas Mauricio Google Earth Ay, cabrón, qué padre se ve Está cargando Ahorita vamos a ver A lo mejor, yo no sé, no, no sé manejar Google Earth, pero ahorita lo manejamos Como si no fueran mexicanos, mi pana esa Ya no la sabemos Dice Antonio Mustain Maru, te mando un saludo de mi parte, dice el padre exorcizador, el padre exor exorcizador le manda un saludo de su parte a, a, a Maru, a ver, vamos a googlear, este, sigue cargando, no, ah, ya, ya está googlear, a ver, lo vamos a poner, voy a compartir pantalla para que ustedes vean, dejar de, de compartir aquí, vamos a compartir pantalla, compartir pantalla ventana google Earth ok ahí tenemos google Earth ahí está ahí está google Earth vemos el planeta ahí está el número por si alguien me quiere llamar porque veo que nadie se atreve esta noche no sé por qué no me quieren llamar por teléfono si sí entran las llamadas Vamos a ver, eh, no sé usarlo, pero ahorita lo encontramos. Bueno, aquí está México, Pan de las Tunas. Para la gente que no, que no conozca cómo es México, ahí se los presento. Tiene forma de S, vean. A ver si se ve mi... No sé si se ve. Tiene forma de S, ahí dice México. Eh, por ejemplo, Elena vive donde dice Nuevo León. Ven acá arriba dice Nuevo León ahí vive Elena, ahí no hay pirámides, ni en Nuevo León, ni en Monterrey, ni en Tamaulipas, ni Coahuila, pirámides, pirámides, o, o pasamentos piramidales, no, ni en Sinaloa, entonces donde hay pirámides es aquí en Guanajuato, en Guadalajara, creo que en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Veracruz, ¿Qué es esto Veracruz, Oaxaca, Chiapa, todo esto, hasta Belice, Guatemala y hay, todos hay pirámides, pero ahí donde vive, aquí, donde vive Elena no hay pirámides. sí, bueno, buenas noches, ¿quién habla? hola Oxlack, habla Marta, eh, me conocen ahí en el, en el chat como Laura Barragán, este te mandé unas fotitos de, de, a, al WhatsApp de una este de una pequeña situación que bueno está totalmente fuera de lo que de lo que se está hablando pero sí me gustaría que las dieras y me dieras tu opinión ok y bueno, acerca de, de, de todo eso de lo que estás hablando de, de las pirámides y todo eso pues bueno sabemos que, que va más allá de, de lo que nos, nosotros a nuestro ver podemos contemplar eh, yo lo único que te puedo decir que no precisamente tienen que ser cosas paranormales sino que la naturaleza misma forma de alguna manera todas esas maravillas y, y que hay otras cosas que están más palpables como en el caso que hablas de la llorona, yo te puedo decir que en mi caso soy una persona que tiene 49 años de edad y sí la he escuchado, porque sí he escuchado el lamento de, de, ¿Cómo, de esa... ¿Cómo le hace? Ser? ¿Cómo ha escuchado que grita, por ejemplo? Pues mira, no es un grito en sí, no es un grito, ¿sabes? Es mm, entre viento, porque de hecho es, es antes es un viento. A ver, eh, eche, a, hágale, así, a, a ver, hágale, a ver cómo suena, cómo sonaría o cómo suena okay. como escucho yo sé que muchos, muchos se, se ríen y, y a veces no toman las cosas no, tan bien. nadie serio, se está riendo aquí, pero, nadie. Pero créeme que, que cuando, cuando en verdad nos pasan las cosas, sí. es cuando nos volvemos, eh, ya no somos, ¿cómo se dice esta palabra cuando tú no crees? Eh, ¿Escéptico? Eh, exactamente, pero cuando ya te pasan las cosas, créeme que eso desaparece de tu persona, ¿eh? Eh, y varias veces se ha escuchado Yo vivo en el estado de México Pero eh, es de Chihuahua Y por aquí eh, No, tengo familia Tengo familia por, por esos lugares Entonces igual y por eso está el acento así Medio feo claro. <ríe> y Con todo respeto, ¿verdad? Lo digo Pero fíjate que eh, A partir después de lo que es la medianoche En sí. una ocasión Eh Estando con mi hijo, ya también el, el jovencito, sí. se, se escucha un viento como, no lo puedo, no lo voy a hacer tal cual, porque no me saldría. Pero Inténtalo. es entre el... Ajá. A ver, ¿cómo era? ...del viento, con los árboles, porque por aquí donde yo vivo hay, hay bastante vegetación. Y, y no es un grito, es un lamento... Es oh. algo como él. el ah, ¿O se da miedo y se va perdiendo, se va perdiendo, y en ese momento es un ladraderío de perros, y, y es un y al momento es ese, ese lamento, pero en ese lamento se queda un silencio total. Eh, no sé si me estoy dando a explicar. Sí, claro. Pero eh. sí, sí es fuerte, Ox. Es fuerte eso, porque de verdad nada más de recordarlo se me eriza la piel. Eh, aquí en tu casa, Ox, eh, te puedo decir que han pasado muchísimas cosas. Sí. Eh, que porque yo las he visto, yo te lo digo, y muchas personas dirán, híjole, pues de cuál te fumaste, ¿no? Pero, pero en verdad te lo digo... Y, y quienes sean creyentes, hay un Dios, hay un Dios que lo sabe y que no digo mentiras. Eh, en una ocasión, rápido te cuento esto, eh, a la entrada de la casa de, la, de, de una de mis hermanas, de verdad así te lo digo y vive Dios que no estoy diciendo mentiras, sí. una sombra tal cual salió del piso, se levantó y en una sombra grandísima y se metió a la casa de mi hermana. En la casa de mi hermana eh, hay muchos pleitos eh, con, con, con sus hijas, hay muchas discusiones. Yo no sé si esas situaciones abran portales para que entren entes eh, o donde está la discordia entre Entren en esos seres de bajo astral sí. y se apoderen. Eh, porque créeme, tú entras a la casa de mi hermana y es entrar a un refrigerador. Es algo, cosa, cosa tremenda. Se siente frío, eh, pesado. Bastante, bastante. Y solamente es en es en su casa. Es en su casa. Y, y yo te podría decir... Se tomaron bastantes fotos en algún momento, porque a mi hijo le da mucho de estar tomando fotografías y más en la noche, cosa que a mí no me gusta que él haga. Pero fíjate que, que ahí precisamente en esa área, en lo que es esa parte de lo que es de la casa de mi hermana y parte de afuera, siempre salen imágenes, ox, oh, de verdad te lo digo. Que, que tratas tú de, de ampliar la foto y de verdad son seres con rostros de demonios. En serio te lo digo. Y lo vuelvo a repetir, vive Dios que no estoy echando mentiras para quienes me están escuchando en este momento. Y, y créeme que, que ha sido para nosotros algo fuerte en esa situación porque... No somos de la idea de que vengan y, y echen agua bendita y cosas así, no. Más bien yo pienso que esas situaciones de pleitos, discordias, vuelvo a repetirlo y quizás muchos estén de acuerdo conmigo y hasta tú mismo, eh, permitimos que se abran esos portales y puedan entrar esos seres de bajo astral porque de eso se alimentan, se alimentan de, de los pleitos, de, de, de, de todas esas cosas negativas que pueda haber en el ser humano entonces pues yo espero que, que esto poquito que yo te comento que yo podría hablarte de muchísimas cosas más como apenas el día de ayer como entre eso de las doce y media de la noche sí se escuchó el llanto de un, un bebé ¿cómo hacía el bebé? Entonces, eh, lloraba como llora un bebé recién nacido Puñera. Y fue el, el, el, el estar ladrando los perros sí. y en la azotea, en la azotea de aquí de tu casa, lo vuelvo a repetir, es, es el como que corren personitas pequeñitas, chiquitas, así se oyen las pisaditas, así como que corren. Y yo te soy bien sincera, me da miedo asomarme. Sí te soy bien sincera, me da miedo asomarme. ¿No, ¿no serán como Entonces, algún animal? Pues fíjate que eso era lo que pensábamos, ¿sabes? Que pensábamos que podría ser... Porque como te digo, por uh -huh. aquí hay mucha vegetación. Sí. Pensábamos que podría ser algún tlacuache o alguno de esos animalitos. Una tan negra. Que las pisadas son como si estuvieran corriendo. Como, como esos seres así, que a los que les nombran... ¿Nomos? Eh, exactamente pero en, en, en, en Chiapas. Ah, aluchas, chaneques. Manera. Exactamente, exactamente. Entonces es así un corredero, así, como si se estuvieran correteando uno al otro, no los no, no sé. Pero de hecho pusimos una trampa precisamente para saber si era algún animal. Sí. ¿Y qué crees? Que no ha caído nada de animales. ¿Qué, tra qué trampa le pusieron? Nada. Pusimos una trampa precisamente grande para eso de lo que son los tlacuaches. Ajá. Eh, y también hay otro que... que, que de, porque por, por aquí también hay zorrillos o les nombran mofetas de otros nombres. Sí. Eh, y son trampas especiales porque son grandes y con los alimentos que respectivamente ellos pueden consumir. ¿Y qué crees? Que no ha caído ninguno. ¿Y eso tiene foco? Sin embargo... Sin embargo, sí te puedo decir que cuando ya en el día se sube a la azoteca, y de verdad te lo digo, Ox, sí, sí hay piecitos marcados. Ah, y ah, ya tienen fotos de esos piecitos marcados, o sea, pero son piecitos como humanos chiquitos. Sí, exactamente, exactamente. Y no me he dado, ¿qué te crees? Igual por el. Por el que a lo mejor vayan a pensar que están eh, alteradas las fotografías o porque no, yo irán, sí lo ay creo. no, eso es por el choro. Yo sí lo ¿Qué creo. ¿Qué te crees, Nunca? Nunca me he dado a la tarea de tomar fotografía de eso. Pero te prometo que lo voy a hacer y yo te voy a mandar esas fotografías. No, me encantaría ver esas fotografías para ver de, sí. las huellas de qué son. ¿En ¿Su casa está como aislada o si sí tiene vecinos alrededor? Tenemos vecinos alrededor, tenemos, sí, sí, hay vecinos alrededor, pero pues <coughs> um, hay bardas, hay bardas que separan eh, y bardas altas que separan las propiedades y, y pues no hay manera de... Entonces yo digo, bueno, un piecito de ese tamaño pues no es ni, ni siquiera de un... O alguien que quisiera hacernos una broma, pues no, porque llevamos muy buena armonía entre los vecinos y no no creo yo que fueran tan capaces de hacer esas situaciones. ¿Usted cree en los duendes? Sí, sí, sí creo. Eh, creo que sí existen porque yo sería una persona demasiado, eh, ¿cómo podría decirte esta palabra?, eh, egoísta en pensar que somos los únicos seres que están sobre la faz de la tierra porque si se habla de, de cosas paranormales de seres que se pueden ver en el bosque se pueden escuchar y hay gente que es tan escéptica que, que no lo cree y encuentra lógicas ante ello pero yo lo vuelvo a repetir, cuando nosotros ya lo vivimos en carne propia, eh, yo te puedo dar testimonio de que sí existe, existen cosas paranormales, existen cosas que vienen de, de, de, de pues ahora sí que de bajos astrales, porque pues algo que es bueno no te puede ni dañar, te voy a contar rapidísimo algo que le pasó a una de mis hermanas. Ok, pero antes de que siga sí. con esa otra historia, aquí Fiji Oficial pregunta que si las marcas de esas huellas son con dedos, o sea, como si tuviera un pie descalzo, o son pisadas como sí. de un zapatito. No, no, no, son con piecitos así, se ven los deditos. Se ven los deditos, o sea, eso está impresionante, debería haber tomado fotografías, ¿Cada cuándo sucede que encuentra estas huellas? Pues pues no es así tan tan común, no es tan tan de continuo. Pero yo ya te hago esa promesa, de verdad, que, que en cuanto se escuchen esos pasitos arriba, que obvio no voy a salir a medianoche porque sí me da miedo, ah, sí, pero al siguiente día da por hecho que yo voy a tomar esas fotos, las voy a mandar esperando, no vayan a creer que son fotos que, que se, se, ¿cómo se dice? ¿Se alteraron? Sí, sí, sí, este, porque, con Photoshop, algo vale, sí. Exactamente, porque yo lo vuelvo a repetir. Eh, no miento, vive Dios que no miento. Eh, y cosas que de verdad, de verdad, cuando ya las vivimos, híjole, es algo bien fuertísimo, es algo, cosa tremenda. Eh, rapidísimo voy a contarles esto. Eh, en una ocasión, ya tiene esto tiempo, eh, mi abuelita que en paz descanse, ella estaba hospitalizada y, y yo estaba con mi mami en urgencias. A mi madre, a mi abuelita, bueno que era también como mi madre, le había dado un infarto y mi mamá y yo estábamos pues esperando a que nos dieran noticias de ella. Y aquí en casa se quedó mi hermana la mayor con uno de mis hermanos y otra de mis hermanas. Sí. Cuando nosotros hablamos para avisar cómo iba el proceso de mi abuelita, mi hermana se quiso levantar de la cama y mi hermano estaba acompañándola. Y mi hermano, él nos dice que al momento de que mi hermana se quiere levantar, el clarito ve cómo nuevamente la, la vuelven a acostar con una fuerza tremenda. Y, y mi hermana quería levantarse y no podía porque ella decía que sentía una opresión en, en su pecho. Sí. Y sabes, Oxla, al, al siguiente día, mi hermana tenía una mano enorme, unos dedos deformes, horribles, marcados en su pecho. Oh, como que si alguien le hubiera pegado en el pecho y se hubiera quedado exact la marca de la mano. Exactamente, pero era una mano grandísima. Eh, los dedos claritos así formados, pero era, era una mano deforme y tenía así la marca... ...al momento de que ella se quiso levantar... ...y que la volvieron a echar hacia la cama... ...fue cuando ella sintió eso... ¿Y no le tomaron fotos también? No tomamos... ...no tomamos fotos... ...por lo mismo de que te digo que... ...yo en lo personal... ...yo no sé mucho de estar tomando fotografías... ...¿sabes? Eh, quizás lo hago por, por respeto... ...lo hago por... ...porque sí me da miedo... Eh, porque, porque no sé, no sé, en ese momento entras en shock porque no puedes creer lo que estás viendo, aunque lo estés viendo, dices, o sea, ¿cómo es posible esa situación? Italia, como se cuenta. ¿Y sabes algo, en esos en esos entonces, cuando mi abuelita, es por eso que te digo que no sé yo si y los pleitos o las situaciones que se están viviendo tensas, abran esos portales y permitan que entren esos seres. Eh, porque justo en esos momentos era cuando todo eso ocurría, ¿sabes? Y, y, y era algo gélido, de verdad, que corría eh, por el piso y subía a todo tu ser y te rizaba los, los cabellos. Cosas muy, muy tremendas. Se escuchaban muchos lamentos. Eh, y, y, y, y si yo te digo de ellos, entre ellos era como los llantos, como hacer esto. Así. Y era el decir, está llorando mamá, porque fue cuando falleció mi abuelita. Entonces nosotros íbamos a la recámara de mi mamá y sí. mi mamá estaba dormida. Ok. Entonces como para que alguien te haga ese tipo de bromas, pues, pues no lo creo porque te digo, llevamos buena relación con los vecinos sí. y jamás en la vida ellos se atreverían a hacer cosas así. Entonces son muchísimas cosas, tantos que yo te podría platicar, sí. pero... Algo sí te digo, eh, que sí me doy cuenta que cuando yo comienzo a hablar esto, oops, sí. eh, se empiezan a escuchar ruidos. Oh, con que de llama, verdad. llama la maldad. De verdad, se escuchan ruidos. Uh, ahorita igual, y, y, y yo te digo, yo me subiría a la azotea, pero se escucha arriba el eh, movimiento de, de, de algunos, este porque en la azotea hay un bote que se tiene este, con algunas cosas y se escucha que se mueve, se escucha el, el ruido de los tendederos como si los agitaran, eh, entonces sabes algo para a mí, para mí, esto es de mucho respeto, porque no podemos reírnos ni decir eh, ay, no es cierto, o sea, eso no puede pasar, te lo prometo, Ox, ...que sí se escucha así... Sí, sí, yo le creo... ...entonces... ...¿Mande? Yo le creo, yo le creo... ...yo lo sé Ox... ...porque... ...yo te sigo de hace tiempo... ...y... y tú... Ha, ...has pasado cosas que... ...que de verdad... ...me he quedado sorprendida... ...y yo te vuelvo a repetir... ...seríamos muy egoístas en pensar... ...que estamos solamente nosotros... ...yo sé que en un universo... Existen seres en otras galaxias, en otras partes, no lo sé, porque seríamos muy egoístas en pensar que solamente existimos nosotros ante un universo tan, tan, tan, tremendamente interminable. Claro. Entonces, pues bueno quizás no estoy contando nada tan tenebroso como quizás mucho lo, lo, lo esperaban No, sí nos dio miedo, pero, sí nos dio miedo eso de los pero, lamentos, sí nos dio miedo. Sí, en verdad que sí, entonces eh, yo espero que, que pues esto más que nada nos haga entrar en un poquito de conciencia de, de no, no arrebatarnos tan, tan cruelmente, en entrar en discordias, en pleitos, lo vuelvo a repetir, porque ellos, esas situaciones, ¿sabes? Se prestan mucho para que, para que esos seres entren y de verdad se apoderan de tu hogar, lo, lo enferman, enferman tu hogar, porque ese es el trabajo de ellos, alimentarse de tu energía. De la energía. Y si tú les, alimentan, y si tú les alimentas con cosas negativas, Imagínate cuánto poder les estás dando. ¿Usted cree que las groserías que decimos también se alimentarían de esas groserías? Posiblemente sí. Yo te voy a decir algo. ¿Quién no es mal hablado? El Papa. Yo creo que todos por todos por muy, muy guardados que, que, que queramos ser. Pero van de groserías a groserías. Porque cuando ya hay maldiciones que sobrepasan... Y, y algo así bien importante, no sé si aquí todo o la mayoría de tu, de tu audiencia, de tus seguidores, son papis, mamis, no lo sé. Todavía aún es peor cuando eh, ahorita la adolescencia como está tan tremenda, sí. tan desubicada, eh, ya no hay respeto para con los papás. Entonces ya se toma así como el empezar a ofender a los papás. Eh, yo te voy a platicar, yo conocí de una de una mamita con, con sus hijas, sí. eh, que la hija le deseaba hasta la muerte a su mamá. Qué fea. Y, y eran unas situaciones que ojalá hay que le cáncer muere, te bruja. No. No sea, es como te odio. No, oh, qué horrible eso. Y, y, y ¿sabes algo? Y en esa casa pasaban una de cosas como no te imaginas. De verdad. Cosa muy, muy fuerte. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque pues era, era, son de mi familia. Ok. Son de mi familia. Entonces, eh, digo, no, eso no puede ser y que que una hija le desee la muerte a su madre, no, eso sí es muy grave, y, y que le diga, pero mira, voy a mandar y, y voy a, a mandar aquí en alguien que te rompa toda, tu quién sabe qué tantos, no, por no, cuántos, ¿por ¿sí? qué tanta violencia y por qué tanto odio? Pues, pues, pues fíjate que esta prima mía, eh, está metida en, en, en lo que es la, el payo ah, madombe, en, en lo que es la santería, Ajá, okay. pero también eh, practica yo mis respetos para todas las creencias, ¿eh? de verdad, mis respetos. Sí. Creas en lo que creas, yo lo respeto de verdad. Pero ella también trabaja con lo que le nombran la muerte. Uh -huh. eh, y, y quizás ella, no sé, se dé el valor de esas situaciones. Mi tía ya es una persona que ya es adulta, eh, muy enferma, por cierto. Y, y esa hija le salió cosa tremenda, eh, cosa tremenda. Entonces, todo esto que yo te cuento, eso le ha pasado, todas estas cosas han pasado en su casa. Eh, también eh, se escucha que tiran todo lo de una de alacena, una, este, Van a ver qué hay y no hay nada, todo está en orden, eh, se escucha como azotan puertas, eh, ¿son, son son entes, ¿te sí. puede decir así o? Sí, entes. Y, y, y, y muy fuertes, muy muy fuertes, al grado de que te digo que es un, en, en donde tú llegas a entrar, es algo gélido, es como si tú entraras a un refrigerador. Pero ese, ese frío es en el piso. O sea, no es totalmente en toda una habitación. Oh. Es en el piso. Y ese, y, ese, y ese frío, eso tan gélido, empieza sí. a absorberte. Okay. Empieza a absorberte al grado de que ya no puedes permanecer ahí. Okay. De verdad, de verdad. Y audiencia, quienes me están escuchando, de verdad, se los digo... Eh, Estamos, el mundo ya está muy falto de empatía. El mundo está totalmente desmoronándose, violencia en todos lados, eh, muertes por todos lados. Yo no sé si esas muertes inesperadas y de aquellos que, que matan tan abruptamente, pues se quedan atrapados o, o no saben si continúan aquí o si ya partieron. No sé qué es lo que pasa en ello. Eh, todo esto, fíjate que sí me, me gusta, pero a la vez me, me da miedo. Uh -huh. y, y aunque yo no te comento mucho, pero ¿qué crees? Yo estoy en tus envíos, escucho lo que otros comentan. Y, y de verdad, Oxlack, mis respetos para ti. De verdad, mis respetos porque de tantas cosas que, que te cuentan, te impregnan de todo ello y, y hace tener una fortaleza muy grande para poderte despojar de todo lo que tú escuchas, de todo lo que te podemos contar. Y, y te lo repito, mis respetos, mi admiración para ti. Eh, y también, ahora sí a los que me escuchan, todo mi cariño, mi amor para todos los que me están escuchando, un sinfín de bendiciones para toda tu comunidad. ...que es tan hermosa, de verdad... ...son bellísimos... ...y Oxlack, yo te mando un abrazo... ...con todo mi corazón... ...un sinfín de bendiciones... ...gracias... ...y, y esperando... ...y esperando Oxlack, de verdad... Que, ...que ante tanta situación... ...que ahorita se, se, se están viendo... ...tantos avistamientos en el, en el cielo... Uh -huh. ...de verdad... ...y no tanto ahí... ...también en la tierra... En, en todos lados ya son cosas que, que dices que es lo que está pasando, pero yo pienso que es, que ya es tanta la maldad, que pues ya están desatados pues, tantos demonios, o no sé qué es lo que está pasando. Antes de que, pero, antes de que ¿sí? nos despidamos, le puede hacer como lo del lamento de la llorona otra vez, o del sufrimiento, okay. Para eso dio miedo. Ok, ok, es primero un viento. Uh -huh. en ese viento en ese viento oxla en ese viento va un lamento uh -huh. que solamente se escucha así ah. y este lamento es eterno así, y se va fundiendo juntamente con ese viento eso da miedo si estás sola, fuera de la casa sí. y en un lugar así oscuro sí. con maleza y de pronto escucha eso Uy. Y, y el ladrar de perros eh porque no te creas que solamente comienzan los perros a ladrar sí. y a ladrar y a ladrar y a ladrar y ya cuando eso hay algo que dicen que cuando tú lo escuchas cerca es porque está lejos uh -huh. cuando lo escuchas lejos es porque está cerca okay. entonces resulta ser que cuando nosotros lo hemos escuchado, se escucha lejos entonces, eso quiere decir que está cerca. Ok. Y es cosa, de verdad que lo digo, se me eriza la piel tan solo de, de recordar ese lamento. Porque no es un llorar, es un lamento. Ni tampoco grita, ¡ay, mis hijos! No, no, no, no, no. Es solamente un lamento. De verdad que te cala hasta los tuétanos de tus huesos. Sí, yo, a mí sí me daría miedo imagínense, yo pues siempre ando como acompañado, pero si pues, voy a un campamento por ejemplo, y pues para el campamento hay que ir al baño pues lejitos, que uno vaya a claro. hacer del baño y que ya cuando esté en pleno haciendo del baño que ah, pues no, si se no, erizan los que, cabellos No, no y es que el lamento no es así a ver cómo es. el lamento es el, el lamento es algo tan ¿Cómo te lo podría yo explicar? No, no lo puedo hacer en forma porque... Porque obvio no me sale, no me sale hacerlo, pero es algo tan, tan lleno de tanto dolor, de tanto de tanto sufrimiento. Es, es, es de un ser que está en un tormento. Sí, sí, sí. Porque no está ni triste... No está, no es un lamento triste, no es un lamento que te compadezcas de él. Es un lamento de, de tortura. Ah, ok. Es ese lamento. Sí, de sufrimiento. Exacto, pues, pues más que sufrimiento es como de tormento. Oh. Eh, aquí yo no sé si sí si sea, porque bueno, se, se, se platica de la llorona, y se dice lo que ella hizo con sus hijos. Y, y claro que esas situaciones, pues yo yo al ser una persona creyente, yo te puedo decir que es una es un ser que se quedó penando. Sí. Entonces algo que está en, en, en, en una pena o está en un sufrimiento, no puede ser un lamento que te provoque a ti tristeza. Sí, claro. Es, es algo que te provoca pavor. Esa sería mi palabra. Pavor. pavor. Pues fuerte, fuerte eso del lamento de la llorona, porque sí, quien la haya escuchado de verdad sabrá que no es un juego. Le agradezco mucho eh, que nos haya platicado estas historias y nos va a platicar más en otra transmisión, ¿cierto? Yo lo prometo que sí y te prometo que voy a enviarte fotitos. O sea. De hecho, ahorita yo a tu WhatsApp sí. te envié unas fotos. De una rapidísimo también te cuento esto y espero que veas esas fotos y las puedas compartir. Eh, ahí están pintando y es personas que nosotros conocemos están pintando una estética uh -huh. y en ese momento solamente se encontraba este chico y su hermano. Uh -huh. Espero que las observes porque justamente está frente a un espejo. Uh -huh. Y ya tú te darás cuenta que se refleja en ese espejo tras de esa persona. Ok, ok. Está bien. Y ojalá y la puedas compartir. Y mil gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido. Les mando muchas bendiciones. Abrazos a toda la audiencia. A, a Andrea Preciosa. Besitos, hermosa, porque ahí estás, este echándome porras para que Ox me haga caso después de escuchar y, de, y de, de, de estar ahí al pendiente y a todos a Matías ya ves que no mandé fotos only uh -huh. y, y pues muchas muchas gracias de verdad son un amor todos quienes conforman tu comunidad y muchas bendiciones y pasen una madrugada maravillosamente hermosa no les puedo decir tenebrosa porque no quiero que pasen eso. Muchas Pero gracias. que sí pasen muy buena madrugada. Muchas gracias, señora Marta. Mm, me conocen como Laura. <ríe> y, y Marta, pues, se oye muy fuerte. Yo, a pesar de la edad que tengo, soy así como que todavía hablando en diminutivo. Martita, Martita oh. para los amigos. Ok, señora, que esté muy bien. Muchas gracias por la llamada. Igualmente, Doc, Gracias por recibirme llamada y muchas bendiciones. Saludos. Aquí seguimos al pendiente en tu video. Gracias. Bye, bye. Bye. Pues ahí tenemos a la señora Laura que nos contó esto del lamento de la llorona y sí daba escalofríos. También cuando hizo como que se lamentaban, que lloraban, si se escuchaba, sí daba miedo. Como para grabarla y para una historia de terror, la ambientación estaría buenísima. Porque sí, sí dio miedo. Eh, un abrazo para Jaime de la Rosa que está en Twitter y también a Héctor Adrián también, buenas noches, Silverio Perseo saludos a La Calavera Men a México City, a Gustavo Phelps, también a Jaime Marx a Dark Ribán y a Freya Barlú, Freya llámame, no, no, te prometo que no voy a decir que le hagas igual llámame Freya Barlú y cuéntanos tu experiencia paranormal tu relato oscuro, oscuro, oscuro, oscuro, Ghost in the Owl, le mandamos un abrazo también a Maru. Y bueno, el teléfono aparecerá en pantalla en este momento. Es el más 52-722-785-7833. Ese es el número eh, para comunicarse aquí en... Relatos oscuros, oscuros, oscuros, oscuros. oscuros. Eh, saludos a Pablo, tenemos una nueva llamada telefónica. Vamos a contestar. Aquí, aquí entra el nervio. Y le entró el nervio a nuestra, eh, a la persona que llamó porque colgó. Pensó que no íbamos a contestar y colgó. No tengan miedo, tranquilos, estamos contando historias paranormales, historias de terror. Eh relatos oscuros, en compañía de todos los que amamos este tema del misterio, de lo paranormal, y más en este mes, octubre, que ya es donde salen las brujas, ya en este mes salen vestidas con chiquifaldas, con tacones altos, con tops, con escotes, con cuernitos de diablitas. Ya que ya empiezan a salir, ya para finales de este mes van a ver que por todos lados van a ver diablitas, gatitas, este ¿qué más va a haber? Conejitas, brujitas, empiezan a salir, es, por eso es el mes que más me gusta, digo es el mes que más está chido lo, el tema de lo paranormal, el misterio, Gracias a Atenea que nos mandó cinco dólares. Miren, Atenea está aquí. Dices algo, Sosa. ¿Cómo estás, Atenea? Le mando un abrazo a Atenea. Qué buena onda que está aquí escuchándonos esta noche. Ahí les va el, el Yapo Malombe. Yo no sé. Sí, es que eso del de Yapo Malombe está como de moda. Decía alguien ahí que si está de moda, yo no sé, pero hay mucha gente que le mete al Yapo Malombe. Y yo no sé por qué esa religión, ese culto está tan, eh, tan popular. Eh, y dicen, ¿no? Que cuando te metes al yapo malombe te, te cargan un muertito, y el muertito es el que te dice cosas, el que te guía, el que te dice el futuro. A mí me da miedo ese yapo malombe Yo no sé, yo no sé si eso como sea, pero me da, me da miedo, yo, yo tengo precaución al Yope Malombe, eso de vestirse sexy ya pasó de moda, yo me disfrazaré de la rata marrón, dice Elena, Elena se va a disfrazar de, del, del rato Malombe, digo, de la rata marrón, sí, sí estaría padre, ¿padro? ¿Qué le pasa? Estaría padre que se vistiera del, de la rata marrón, ah. Dice, marca la lista nos dejó intrigados, vamos a ver quién nos ha marcado, porque eh, aquí que estoy viendo llamadas, eh, no tengo registradas llamadas, eh, a ver, márquenme, porque no, en realidad no hay, no hay registro de sus llamadas, como si nadie hubiera llamado. Eh, llámale porque le da vergüenza, dice, Oslan, Elena tiene una historia paranormal que le pasó en un hospital, llámale porque le da vergüenza. Elena, pues que me marque. si Elena tiene una historia paranormal, por qué no me llama y por qué no me cuenta, aquí dice, hola hermano, cuánto me cuesta el podcast contigo, de unos 25 minutos, no hay forma de cómo comunicarme contigo, a ver, ¿le, ¿le llamamos?, ¿cómo que de cuánto cuesta?, a ver, vamos a llamarle ¿Cuánto le digo que cobramos la hora? ¿O media hora? ¿Cuánto, ¿Cuánto decimos que cobramos media hora? Dice Jazz que de qué me voy a disfrazar. Eh, no, no lo sé, no sé si me voy a disfrazar. El 29 y 30 de octubre que es eh, la noche de Halloween, o sea, el Halloween es lunes, pero pues todos van a hacer fiesta el 29 y el 30, que es sábado y domingo, estaré en Ciudad de México en La Mole, entonces no creo que me disfrace de nada, estaré en La Mole, y pues si ustedes me invitan a una fiesta en Ciudad de México, pues quizá pueda ir a una fiesta en Ciudad de México en la noche, que sea un Halloween, podría ser, Podría ser tal vez, quizá, a la mejor, quién sabe, no lo sé, puede ser, a lo mejor, pero pues, si alguien vive en Ciudad de México, va a ser un Halloween en una terraza VIP, pues me puede invitar en el Centro Histórico, en Reforma, una terraza VIP, que tenga una fiesta de disfraces, eh, me puede invitar, ¿ok? Ahí, ahí, a lo mejor, quién sabe, puede ser, tal vez dice yo te invito a una fiesta cuando vengas a Puebla, dice Isis Gala, Isis. ¿De qué? dime de qué es tu fiesta, y puede ser, puede ser Isis, todo es posible, invítame a la fiesta, pero dime qué va a ser, boda, 15 años, primera comunión, bautizo, es que a mí no me gusta ir a fiestas de, de empedarse en casas, eso no me gusta, porque, pues no, no me gusta, me gusta algo que sea más, más, eh, con más seguridad, <risa> Oigan, que Lisette Vargas está en problemas. ¿Lisette Vargas está en problemas? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Vamos a llamar a Lisette? Claro que sí. ¿Lisette? ¿Están problemas? Sí, pero no tengo su número. A ver, ¿qué me pasa? Eh, Vargas. Vargas. No tengo el número de Lisette. Y me manda el número de Lisette, por favor, para llamarle, porque ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que tiene? Dice, desactivó los mensajes de para cambiar esto. Eh, ya no aguanto la risa, ¿quién no aguanta? No es por ser grosera, pero ok, no aguanto la risa. A ver, le llamamos. Uy, colgó. Uy, tranquila, tranquila, no pasa nada. ¿Dónde está Lisette? ¿Dónde está? ¿Dicen que está en el chat? A ver, ¿qué dice Lisset? No la veo. No veo ningún mensaje de Lisset en el chat. ¿Qué le pasa, a Lisset? Si alguien tiene algún mensaje de Lisset que me... A ver. A ver, vamos a ver si aquí no me ha mandado un mensaje... ya me preocuparon ustedes no, aquí no hay ni uno pero vamos a hacer lo siguiente eh, ¿cómo me llamo? Oxlack, ¿verdad? ajá, vamos a, a mandar un contacto Lissete no tengo Lissete no, encontré ah, sí, Liete pues con razón no la encuentro ok, le puse Liete voy a mandar, el en lugar de Lizard, le puse el liete, y este, vamos a ver aquí, ya tengo el número de liete, vamos a llamar al móvil. ¿Qué fue eso? Ah, ok. Estamos llamando, estamos en vivo y en directo, una 27 de la madrugada. Ok, colgó, eh, no sé, ¿Qué, ¿qué escucharon, qué vieron, qué dijo? Bueno, esperemos que Liset esté bien, son la 1.28 de la noche, y bueno gente, si no hay otra llamada telefónica, eh, me voy a ir despidiendo, y... Mañana tenemos a las diez y media de la noche Podcast Oxlack, en donde va a estar eh, mi amigo de Enigma 900, platicándonos de evidencias eh, paranormales, ufológicas, criptozoología, leyendas y cosas extrañas que ocurren en Sonora y en otros estados, porque él también ha documentado Diferentes casos en otros estados de la República Mexicana, así que mañana va a estar con nosotros Rafael Oseguera, 10.30 de la noche, para que nos platiquen todos estos casos que él ha investigado. Por el momento, pues ya es la una y media de la noche, es hora de que vayamos a descansar. Les agradezco a toda la gente que me acompañó en TikTok, en Facebook, en YouTube. Gracias. Eh, nos vemos el día de mañanita. En mis redes sociales estaré en Instagram, en TikTok, si a lo mejor subo mañana, Facebook estará ahí conversando con ustedes. Los quiero mucho, descanse.